Bueno, de en el vídeo de hoy os quiero enseñar la riñonera que yo actualmente llevo utilizando unos dos años, ¿vale? Desde que tengo la riñonera, es decir, que me he puesto la mochila, contada a veces, como muchos dos o tres, no más. Es, la riñonera, mismo para mí es fundamental. La mochila es como que me, me agobia y, y decir que, bueno, que hay rutas. Que sí que hay que llevar mochila, pero normalmente si puedo prescindir de ella, uso siempre la riñonera. No es una riñonera eh, de una marca reconocida. Eh, no es una riñonera cara, ¿vale? Pero es una riñonera que nos hace lo mismo que cualquier otra riñonera. Entonces, si queréis saber qué riñonera utilizo, seguid viendo el vídeo. <música> Esta es la riñonera que yo actualmente utilizo, ¿vale? Como podéis ver, no es una riñonera de una marca reconocida. Es una riñonera eh, adquirida por, por Amazon. Pero os puedo decir que a mí me, me va de puta madre, ¿vale? Para lo que llevo, me va de puta madre. Aún así se le puede meter más cosas, ¿vale? Eh, los bolsillos estos exteriores yo llevo, ¿vale? Mm, llevo lo que más utilizo que sería vale mi, mi caja de parches con caja de tornillería, eslabones y, y los desmontables y en este otro llevo el, el porta herramientas vale la multiherramienta que es una herramienta que utilizo mucho el primer bolsillo vale aquí llevamos el medidor de presión aquí llevo algo de dinero una tarjeta de repuesto una batería de repuesto la GoPro un cable ¿vale? tipo C y una batería externa por si el móvil se queda sin batería poder cargarlo y que me queda aquí, y un, bueno, y una goma. Vale, en el segundo bolsillo llevamos una pieza de fruta. Decir que ayer llevaba dos piezas de frutas. Vale, vamos a dejar vamos a aquí. la bomba. Una bomba de CO2 con dos botellas, una dentro y otra fuera, Este soporte de la GoPro. En el bolsillo interior llevamos. Las pegatinas, un paquete de pañuelos. Aquí tipos de accesorios de la GoPro. Este, esta goma no viene en la, en la mochila, esta goma se la he puesto yo ¿vale? para llevar las protecciones. Y os puedo decir que se llevan muy bien. ¿vale? Son seguras y, y fiables. ¿vale? O sea que... esto es un añadido que le he puesto yo a mi mochila. A mi perdón, a mi riñonera y en el bolsillo pequeño en el bolsillo de atrás llevamos una bolsa y aquí pues un, un, un esto es un adaptador para para un foco que tengo y esto es pues un anclaje de estos por pues, pues yo que sé por pues, pues llevarlo y bueno aquí llevo un juego de, de pastillas de freno el juego este A Bueno, esto, esto es la mochila, la, la riñonera que llevo, y estos, estos, estas piecitas se las puse yo, pues para las gafas de máscara, llevarla aquí enganchar y no perderla. O sea que al fin y al cabo, esta riñonera le he hecho unas adaptaciones yo, pues para, para ir más cómodo. Eh, ¿El móvil por qué no lo llevo de momento? Bueno, pues de momento no lo llevo, porque yo lo utilizo en, en la bicicleta, pues para para las rutas y tal. en cuanto adquiera un, un Garmin, pues el, el móvil irá aquí dentro ¿vale? en el bolsillo este interior irá aquí eh, el precio de esta mochila, de esta riñonera, pues creo que fueron unos 12 euros 12 o 13 euros fueron por ahí, ¿vale? o sea que es una riñonera muy económica y una riñonera que, que va muy bien, que no hace falta gastarse un dineral en una riñonera eh, de marca hombre, si tienes pasta, te da igual gastarte el dinero pues bueno, si sí te puedes comprar una riñonera de marca reconocida pero esta riñonera os puedo, os puedo decir que podéis hacer ruta perfectamente eh, de 40 a 50 kilómetros chicos, si os ha gustado la riñonera dadle a me gusta para ayudar al canal compartir con el resto de endureitos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis. Voy a ver si inicio una, una bajada.